Te veo a voz, tristeza como la luna. Te imagino danzar esa cintura. Te lleva a la infierno hueso, algunas. A su altura, que situación no tan dura a hablarte y no hay chance alguna Esos labios oscuras llaman bruna Salete el coro, lleva tu nombre a mi pluma mi Se resume mi día mirando paso ocaso Puro momentos en y trazos creando líricas sin siquiera trabajo Formando música que no son un las las entre pose y yo y lo que siento Que siento. siento en el final, así como en el comienzo Y pienso, que se haciendo Mientras se ¡Adén, Rojo, mi sueño! solo por miedo de la realidad. En que te lejos puedo por curiosidad. Pero cuando estás cerca todo se ve tan real. Y se siente imposible conseguirlo, no mirar, no orbitar. Cercate, pues para saber cómo estás. Si te sientes de te caída o te encuentras normal. Aunque sé que cuando te miro, ya no te lo sé. ya, boca llega sus ojos que yo pido La voz triste sea como la luna. Te imagino danzar, en esa cintura. Te lleva vale el infierno, hueso, te dicen algunas. Porque me te puedo estar a su altura? Es dura, te habla, no el chance alguna ¡Luna! Esos labios curarán una salete Solete el coro, lleva tu nombre a mi pluma ¡Mi luna